Super hexagon. Parece que ahora sí va a grabar bien esto. Hace rato estaba teniendo problemitas. Estaba como a un frame por 5 segundos. Entonces, ojalá ahora sí esto funcione mejor. Había hecho grandes récords. Pero ahorita se los muestro. De nuevo, voy a poder. Bueno, lo que quiero hacer es. Super Hexagon es un juego de Terry Cavana, Es un gran desarrollador de videojuegos independientes ah, Su último juego es sobre unos dados En realidad es muy bueno el hombre Y si esmerado es como un ídolo a seguir Ojalá pueda seguir haciendo juegos ese hombre Y ojalá yo pueda hacer juegos como él algún día Pero, pero por lo mientras vamos a jugar su juego Super Hexagon Hay tres niveles El difícil El... Bueno, en inglés, harder. Harder y hardest. Compran colchones y otras cosas más. Bueno. Hard, harder y hardester. Ahí están mis records. Ya pasé casi todos. Me falta el hardester. Pero está muy difícil. No puedo con eso. A ver, hard. Harder, hardest. Vamos a ver cómo me va con cada uno. Mine. Game over again. Chale. Game over again. ¡Eh! Este juego también está en celular Está muy padre ¡Oh! Por distraerme Pero bueno, este juego también está en celular Por si lo quieren probar Están más o menos al mismo precio los dos En PC y en celular No está tan caro En celular Siento que está mejor porque tiene La pantalla más alargada Entonces logra ver los obstáculos mejor Chale Ah. Perdón que no hable tanto Nunca he hecho un gameplay para YouTube Y me encanta este juego, entonces Ojalá lo puedan disfrutar Al igual que yo Cuando lo jugué por primera vez me quedé así de, como de ¿What? Porque sí estaba muy bueno en la música, los colores, el movimiento uf me gustaría hacer algo así. Y este hombre lo escribió ni siquiera en Unity ni Game Maker. Es, un... es otro tipo de código, no sé cuál era. Pero está súper bien hecho. Él no escribió la música, pero... Todo lo demás sí. Ah. Y como van apareciendo las figuritas, se siente tan orgánico. Es precioso, maldito juego. Pensé que mi triangulito estaba del otro lado. Ah... 10 mm, segundos. Ah. Lo que me gusta de este juego es que enseguida pierdes, enseguida puedes volver a comenzar. Se siente tan orgánico. Como Super Meat Boy. Game ¿Eh? over. Again. Game over. Mm. No. no. Ah, el otra vez lo pasé tan rápido. Ya llevo como una hora jugando este juego. ¿Ah? Ah, no lo vi, Pentagon. sí, sí, sí, sí, sí, yes. No manches, no puedo pasar el primer nivel. Es que también anduve un poco inactivo por... Porque había un virus en mi máquina. Entonces en que lo quitaba. No me dejaba usar el Google Chrome bien. Uf, era un desastre. Oh, 40 segundos. Ahí voy, ahí voy. Uh, bueno ya, 60 segundos. Ahora ve el otro. No. Con escape quitas. Ah, si sí, es que no les dije. Te mueves con izquierda y derecha, los, los. las flechitas y con perras pasadora pues inicias. Y pues el gameplay pues ya lo vieron. Es muy sencillo. Ahora vamos al segundo nivel. Ah, va más rápido y más obstáculos. Ah, fuck. Bueno, esto me está costando menos que la última vez que lo jugué, entonces hace rato. Ay, si se hubiera visto bien, perdí, perdí por todas partes. Ah. Ah. Uf. No oh. mm. oh. ah, superé el récord Pero ya lo logré Ya vieron si sí fui yo Uf. Ok va Ahora va el más difícil. ¿Ese no? Ah, no? ah, ya lo quité. Ahora va el más difícil de todos. ¿Ah? Mm. game over again came over again came over again came mm. over again came over again came over again ah siempre me pegan la brillita came over again Mm. No. no manches, no, no Está muy difícil este juego ah. No sé cómo lo hice para llegar a 35 segundos Estoy loco Si alguien lo ha hecho, por favor, mándenme un link para, ver, para verlo jugar. Ugh. Ugh, este juego, maldita sea. Dos oportunidades más porque ya es espantoso esto. Ah, más, más. Bueno, 10 segundos. 15, 15 segundos, va. Vamos por metas chiquitas. Voy a intentar acabarnos el juego, pero al menos llegar a 15 segundos. Oh. La última Y ya Game over. Un y ya Game over. Está bien, ya la última Over. Ah, ya no puedo chicos Ya Hasta aquí llegué Si quieren que lo vuelva a intentar Pónganlo en los comentarios A ver si en algún día de mi maldita vida Puedo hacerlo ah. Bueno Pues los espero en el próximo video El día de mañana Y Pues nos seguimos viendo. Jueguenlo, está muy padre. También está en PC, está en Steam, está en celular. El celular está relativamente barato igual, más o menos al mismo precio. Y tiene un poco más ancha la pantalla. Entonces se ve un poco mejor. Tienes como más tiempo para ver los obstáculos. Así que bueno, nos vemos chicos. Bye.